Bienvenido una vez más a Mujer Cronopio, en este video quiero cambiar la perspectiva que tienes de lo que significa ser productivo. Si aún no estás metido en el mundo de las cripto y las inversiones, yo estoy segura que alguien a tu alrededor está metido hasta el fondo y algo habrás oído de cómo funcionan las cosas. Puedes dedicarte a la bolsa siguiendo los rumores del día y comprando y vendiendo a por doquier o puedes hacer una inversión planificada. Tú puedes crear un portafolio de inversiones para obtener el rendimiento que deseas. Para ello tienes que pensar muy bien qué recursos tienes, dónde los vas a invertir y qué estás esperando de ellos. Asimismo funciona tu productividad. ¿Qué recursos tienes además del dinero? Tienes el tiempo, tienes la energía y tienes la atención. De acuerdo a cómo combines estos recursos y decidas invertirlos en ciertas tareas, entonces obtendrás determinados resultados. Te voy a dar un ejemplo con el que vas a entender esto muy sencillo. Digamos que quieres escribir un libro, pero ese libro requiere que le metas tiempo, que le metas dinero, que le metas atención y que le metas energía. Si esa actividad no está en tu calendario, no le estás dedicando tiempo si lo que haces es fantasear acerca de ese libro y no poner manos a la obra, estás desperdiciando tu energía. Y no solo eso, sino que estás poniendo la atención en donde no tienes que ponerla. Por ello, tienes que realmente pensar qué resultados quieres tener. Y los resultados van a hacerte la pregunta de cómo quieres vivir tu vida. Porque sí. La productividad no se trata solo de hacer más cosas en el trabajo, de ser más eficiente, de tener más promociones, de ser más exitoso. Se trata de tomar la decisión de cómo vives cada día de tu vida. Eso es lo que te tienes que preguntar cuando vayas a escribir y determinar los resultados que quieres. Luego de ello, ¿con qué recursos cuentas? Entonces haz tu plan de inversión para que tu vida sea como tú decides que sea, como tú quieres vivirla. No dejes ya que otros tomen esa decisión por ti. Hoy mismo, siéntate, lápiz, papel, ¿qué recursos tengo? ¿Dónde los estoy invirtiendo? ¿Por qué se me está yendo todo? Y ¿qué quiero obtener realmente de mis inversiones recuerda que si necesitas ayuda quédate en este canal suscríbete tengo mucha información de productividad que darte también me puedes seguir en clubhouse en donde hago salas todas las semanas y me puedes seguir en instagram en donde te dejo información también todas las semanas y si necesitas alguien que te acompañe pues yo soy coach de productividad así que puedo ayudarte a crear este portafolio de inversión para tu vida